Si hay un terreno que emana fantasía, son las montañas. Entre los pasajes de estas, vamos a encontrar criaturas terribles y tesoros olvidados. Así que hoy vamos a recorrer alguna a ver qué encontramos. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte al canal. Nos sorprende la cantidad de gente que nos ve y no lo hace. Las montañas son estas increíbles formaciones de roca y piedra que se alzan a veces alcanzando las nubes. Pueden estar en numerosos terrenos como bosques, desiertos o praderas En la base de ellas va a ser mucho más fácil encontrar comida que en las cimas En el caso del refugio, si bien la base de las montañas es un buen sitio para encontrar alimento y protegerse del clima Es también el lugar perfecto para las emboscadas Si hay algo que persiga a los personajes, los puede llegar a corralar, Y la otra opción es que los ataquen desde arriba sorprendiéndolos tened en cuenta la percepción pasiva del grupo así pueden prevenirse o reaccionar a esto los derrumbes y temblores son algo súper peligroso y la gente que está abajo los va a tener que esquivar y buscar refugio así que tenete preparadas tiradas de salvación de destreza para esquivar piedras y de supervivencia para esconderse cruzarlas va a ser algo complicado dependiendo de la altura en la que estén si los personajes tienen que atravesar una cordillera o similar lo van a tener que hacer por sendas que seguramente van a ser muy estrechas y que además van a ser un peligro para recorrer debido a las diferencias en el suelo este va a ser terreno dificultoso y les va a tomar mucho tiempo atravesarlo No solo es difícil caminar por estos pasillos, sino que muchas veces no cruzan de lado a lado Obligando a los personajes a escalar, y esto es algo genial de este terreno Vas a poder generar combates en vertical Con el peligro no solo de caer por el daño de sus enemigos, sino que literalmente caer desde mucha altura Para esto ten en cuenta tiras de atletismo para mantenerse o hechizos de objetos que te permitan caminar por las paredes o volar los derrumbes siguen siendo un peligro, no importa dónde estén los personajes Porque que te caigan piedras en la cabeza es terrible Pero en el caso de estar arriba, las rocas que se caen pueden ser las que están sosteniendo a los personajes Tener sogas con ganchos puede ser una buena idea para recorrer las alturas Algo que suele cambiar a medida que los personajes ascienden es el viento Mientras más arriba, más fuerte pega, generando muchas más complicaciones Por ejemplo, tal vez los personajes tengan que caminar por una delgada cornisa para llegar a otro lado pero las corrientes de aire los obligan a tomar precauciones como atarse sogas o buscar otro camino. Mientras más asciendan, más difícil va a ser respirar y además más frío va a ser. Por suerte hay un montón de hechizos que te van a permitir aguantar esto, como cualquiera que te dé resistencia. Además, si estás en la cima de una montaña muy alta, tenés chances de poder ver las nubes y que sea un paisaje hermoso o que las nubes estén directamente encima de la montaña y que te mojes todo y que además no veas nada ya que estamos en las montañas heladas la temperatura también afecta a las piedras así que va a ser difícil escalar sin herramientas o con las manos descubiertas por otro lado están los volcanes o montañas enojadas que tienen un arma secreta muy divertida la lava, tal vez los personajes estaban tratando de llegar a la guarida de un archimago maligno en un volcán supuestamente inactivo cuando de repente ríos de lava empiezan a surgir de la cima haciendo el terreno totalmente dificultoso no solo tienen que evitar ser quemados sino que además va a haber gases tóxicos y cenizas volcánicas que van a dificultar la respiración. Prepárate, tiradas de salvación de constitución para aguantar todo esto. Algo muy común en las cordilleras son las cuevas, cavernas o mazmorras naturales, que se extienden por todo el subsuelo y le dan a los personajes la posibilidad de protegerse o explorar. Pero no es 100% seguro Porque el lugar donde los personajes se están escondiendo Puede ser el nido o la guarida de una criatura terrible Además, consideren la temperatura del lugar a la hora de hacer una mazmorra Si es una montaña helada, va a tener una cueva de cristales y de hielo Por otro lado, si es un volcán, van a poder hacer algo con lava y con fuego Alguien que no conoce el lugar puede perderse muy fácil De hecho, con lo cansador que es caminar por acá Extraviarse puede ser letal Así que es bueno tener a alguien que sepa dónde está O con buenas tiradas de supervivencia para encontrar el camino hay un montón de criaturas que habitan en las rocas, como ñols, cíclopes, liches o dragones rojos Pero déjenme darle una lista de los que me gustan a mí Primero están los queridos trasgos, estos son monstruos sumamente maleables Si le das una espada son guerreros, si le das una corona son reyes, si le das un huargo son caballeros Así que puedes hacer lo que quieras con ellos En número son temibles, uno a uno son re fáciles, además viven en madrigueras o cuevas o abajo de las piedras Después tenemos a los Periton, que son genialmente terribles Son una mezcla malvada de un águila con la cabeza de un venado Estos son carnívoros y prefieren cazar criaturas humanoides Pueden atacar con sus garras o sus cuernos Pero además, si levantan vuelo, hacen un montón de daño cuando caigan sobre su objetivo Un monstruo con estrategia similar es el Gorgón Cuando vemos este toro metálico que exhala humo verde de sus fauces Tenemos que tener cuidado Puede atacar con sus cascos o sus cuernos, o si toma carrera te puede atropellar pero lo más terrible de este monstruo es cuando exhala su aliento petrificante que si fallas una tirada de salvación, te convertís en piedra y por último tenemos al alvejil que es una serpiente enorme con un montón de patas que puede usar para moverse por el techo lo ocupado de este monstruo son sus ataques tiene un ataque de mordisco que hace mucho daño y además puede comerse a su víctima haciéndole más daño de ácido también tiene un ataque de constricción para dejar quieta a otra persona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 Quedan re con el volcán Están enojados Que no están enojados todos los volcanes Las montañas están enojadas No, las montañas enojadas son volcanes Ni siquiera vos sabés lo que decís Ay me perdí De hielo y cristales Por otro lado si es un volcán o Están enojado Sí, iba a decir eso pero no lo tenía que decir <risa> ¿Sabes que, ¿sabe que me vas a acordar? ¿Te acordás? ¿Te acordás, acordás del Monster Inc., el que se hace invisible? Sí. Algo así, pero con muchísimas más patas y más serpentinesco. Un peje lagarto. Randa, un peje lagarto. El agarto, ¡No le el no no tenían miedo a nada en ese lugar, eh! No iban a agarrar electricidad ahí los monstruos.